Eh, Partido Socialista Verde, Ramón Emilio Alvarado Estrella, Partido País Posible, Farid Ramia Canaán, Partido Socialista Verde Pasove, Ramón Emilio Alvarado Estrella. Ah, ok, antes vamos a, vamos a tomar las imágenes de la llegada del candidato a vicealcalde del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver a Jorge Peña, que está llegando al recinto de votación. Vamos a vamos a ver esas imágenes José Peña candidato nacional del PLD PRD ¿cómo están las expectativas? ¿cómo ve el ambiente en el día de hoy? muy bueno muy bueno hemos hecho un recorrido por todos los recintos de San Francisco de Macorís, una gran algarabía, un gran entusiasmo, el pueblo desbordado de votando por Miledis Núñez y por nosotros para que seamos el vicealcalde, para que Miledis Núñez sea la próxima alcaldesa de San Francisco de Macorís. Hay un gran entusiasmo, una actitud de la gente de apoyar esta propuesta y nosotros estamos muy contentos con todo el apoyo que estamos recibiendo. Llamar a toda la gente que aún está en su casa para que se dirijan a su recinto de votación y puedan ejercer el voto para lograr el, la transformación y el cambio que necesita San Francisco de Macorís para su desarrollo y progreso. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ahí está mis amigos, la llegada de Jorge Peña a su recinto de votación en las Guasumas. Eh, bueno, y me parece que ahí hubo una violación a la ley electoral, ¿verdad? Claro, eso ¿Qué, es proselitismo, ¿qué creen? Eso es proselitismo ah, en, claro. plen, en pleno recinto eh, electoral. <risa> es ahí donde debió haber intervenido la autoridad, por lo que te digo. Si el fiscal está en su oficina, en lo que recibe la denuncia, Jorge Peña se va de ahí y ya... El delito prácticamente queda sin efecto, porque ¿cómo, cómo lo va a, a, a imputar como violador a, a, la, a la ley? Yo pienso respecto a lo que usted decía, Amado, de, de, de la sorpresa. Yo creo para mí las sorpresas se dieron eh, eh, con la suspensión de las elecciones. Y es penoso, yo decía, el pleno 27 de febrero, que me tocó hacer programa de televisión... Eh, que nosotros en pleno 27 de febrero estemos pidiéndole a la OEA que intervenga la República Dominicana para investigar qué sucedió el 16 de, de, de febrero. Es penoso. Yo me atrevo a decir que nosotros hemos tenido tres intervenciones, en, eh, eh, la del 16, la del 1965 y la del 2020. Pues tú sabes lo que es, que ahora mismo, ahora mismo los resultados de, la, de las elecciones frustradas del 2016 están en manos de la OEA la investigación de para, e inclusive la recomendación de cuál sería el régimen de sanción que se impondría a, a, a los actores intervinientes en la frustra, en ese frustrado en ese frustrado proceso. Y peor aún, este proceso del 15 de mayo, del 15 de, de, de marzo, el de hoy, prácticamente lo está presidiendo, lo está dirigiendo, lo está dirigenciando la, una especie de junta de notables como la de 1994, creo que fue, cuando Balaguer que es el Consejo Económico y de Desarrollo, de, eh, a través del llamado diálogo nacional. Tanto así que el diálogo nacional que recomienda, selecciona prácticamente al fiscal electoral para recomendárselo al Consejo del Ministerio Público para que lo ratifique. O sea, es una falta de institucionalidad, una violación a la institucionalidad fragante, eh, grave. Entonces esa pudieran ser la sorpresa. Ahora mismo una gran sorpresa pudiera ser, que yo he dicho... ¿Esa Junta Central Electoral no tiene credibilidad como para, para declarar al candidato que, que ganó el Partido de la Liberación Dominicana? Ahora mismo, aquí hay problemas si se declara que la mayoría de los síndicos son, son del de Partido de la Liberación Dominicana y puede ganar una mayoría de los síndicos del Partido, el partido de la Liberación o sea, ¿tú Dominicana. ¿Tú crees que si, por, si se produjera ese hecho de manera real... De verdad viene el cuestionamiento, viene el cuestionamiento, y entonces ahí sí pudieran venir la sorpresa de que pudiera suceder, porque se, se, se manejaría como una segunda, eh, como un segundo ahí en el recuadro, <coughs> el perdón tuyo, ahí en el recuadro vemos está, a, a, a nuestro amigo Jorge Peña votando en este momento. Votando en las elecciones. Imagino que está votando por él mismo, ¿verdad? Ese es un voto que se sabe cuál es. Cuando viene a ver, marcó, eh, se marcó él y marcó el candidato a, a síndico del otro partido. ¡Ay, ay, ay! ay. <risa> eh. Aquí se pueden dar eh, muchas cosas, porque en esta amalgama que ha habido de, de cambios y, y en este escenario puede puede haber muchas cosas. Es como cuando hay una persona que es legado en una mesa y el voto, de ese partido no sale al final en los cómputos o sea que eh, aquí se dan muchas cosas a, ver, a mí me contó mi amigo marido collado una vez que cuando él cuando hubo aquella ruptura entre el PRD que nace el PLD cuando él tuvo que votar por primera vez era PLD en ese momento cuando él vio ese hacho él, <risa> yo no me aguanté cuando vi el hacho <risa> Y votó por el... Exacto, sí, porque imagínate... <coughs> había no se iba al PLD, exact votó por el PLD. Exactamente, toda la vida, toda la vida con ese Hacho atrás. Y cuando yo vi ese Hacho, yo me puse loco. <risa> ah,